Bien, antes de pasar al módulo revelar, es bueno que hablemos algunos conceptos básicos relacionados con la fotografía digital o con la imagen digital. Vamos a hablar sobre qué son los formatos y por qué es tan necesario e importante darle lo que son mejoras o ajustes. Las imágenes digitales son fotos electrónicas porque para que ellas se puedan ver, pues usted necesita un medio que funcione con energía eléctrica dígase una tablet, dígase un teléfono inteligente, una pantalla o un monitor de una PC se pueden crear a través de una cámara digital o también mediante un escáner Estas se compone a su vez de una unidad mínima llamado píxel. Lo que significa Picture Element, elemento de la imagen, la parte más pequeña, esos cuadritos, pues es lo que recibe el nombre de píxel y es la parte mínima de una fotografía. A cada píxel se le da un valor, un solo color, y esto entonces eh, forma la imagen. Por eso es que también a estas eh, a estos formatos de imágenes se le conoce como mapa de bit, porque hay que entender lo siguiente nosotros en esta fotografía estamos viendo cuatro niños es una foto monocromática photoshop pues ya sabes que ve píxeles, pero el sistema operativo como tal lo que está viendo es 0 y 1 código binario lo que está viendo bit porque las imágenes digitales son archivos y son varios tipos de formatos de imágenes existente y pues tienen digamos características diferentes dependiendo del archivo. En Adobe Photoshop Lightroom pues lo más común o lo que vas lo que más vamos a trabajar son el formato JPG, el formato RAW y también el formato DNG que es el negativo digital, digamos, universal que Adobe está creando para traer cierta unificación en cuanto a formato RAW se refiere. Entonces, ¿por qué tan importante? Siguiendo con este tema, ¿por qué tan importante, digamos, ajustar las imágenes? ¿Por qué hay que hacerle cierta mejora cuando son capturadas a través de una cámara reflex profesional? Photoshop Lightroom puede hacer esas mejoras, arreglar el color, tono, luces y sombra a través del módulo revelar, ¿por qué? porque las imágenes eh, pueden digamos tener ciertas imperfecciones y pueden digamos estar o pueden producirse por algunos factores los cuales vamos a mencionar Número uno, eh, franja horaria luz fuerte del sol, puede ser también todo lo contrario. El sensor de la cámara trata de simular lo que es la función que le hace el ojo humano y nuestro ojo se puede adaptar a cualquier ambiente, la, pu la pupila crece o disminuye dependiendo la luminosidad que hay en dicho ambiente, pero al sensor de una cámara pues se le hace un tanto difícil y si usted no tiene eso en cuenta pues se puede dar el caso que ante una situación donde hay exceso de luz pues la foto salga sobreexpuesta y si hay poca luz pues salga subexpuesta. Otro punto es es el mal uso de la cámara no importa que sea una cámara reflex profesional muchos fotógrafos aficionados cometen este error que compran una cámara costosa y piensan que por eso van a conquistar el mundo de la fotografía profesional y no es así hay que tener en cuenta algunos algunos conceptos que vimos en videos anteriores relacionados con lo que es la obturación con lo que es el diafragma, lo, con lo que es los números de velocidades, con lo que es el ISO de la cámara reflex pro profesional todo eso hay que tomarlo en cuenta y ya digamos algún problema sería problema de escaneo o sea cuando usted escana cuando usted pasa una una foto en físico por un por un escáner pues tiende a no dar la misma calidad en cuanto a detalles de color ya que prácticamente lo que hace esto es es una copia de la fotografía en físico entonces por eso es muy importante que usted tome en cuenta estos problemas, los cuales eh, pueden ser resueltos de una forma fácil y sencilla a través de Adobe Photoshop Lightroom en su módulo revelar.